sobre este juego tan conocido actualmente se llama Friday 13 o Viernes 13 como si ustedes quieran llamarle y la verdad es que tiene muchas ganas de traer una partida de este tipo como están viendo en pantalla yo soy Jason y para aquellas personas que no saben cómo es la modalidad de este juego consiste en que siendo Jason tienes que lograr matar a las personas como van a ver qué va a pasar ahora mismo pero que, ahí está y bueno, la tarde se revolea. ¡No! Bueno, eso es básicamente de todos los que... o matarle, aunque eso es mucho más complicado. Es la primera vez que estoy grabando un video así de este tipo. Van a notar que la voz es un poquito modulada. Es decir, que está un poco modificada la voz. Y dando a tonos más agudos. Y como pueden notar también, en estos momentos estoy grabando sobre la partida. Y ahí, ahí estoy grabando los poquillazos más tiempo de entre. Hasta eh, literal casi lo mato o sea, unos cuchillatos. Aunque se me, ve, se me quiso plantar y casi se ve guapo este chico. No puedo. Obvio. Ese rojo coincida, ya que no estoy encontrando el lo <risa> para conectar tanto el auricular como el micrófono. Pero no quería dejar de, de que ustedes no tengan esta partida porque la verdad es que considero que me salió muy bien. No me toca casi mucho eso. Y la verdad es que a lo mejor esta partida fue impresionante. La verdad es hacía muchísimo que bueno la jugaba. y a la partida desde mucho antes Tuve muchísimos problemas, pero rompió el juego, pasó un montón de cosas. Y la verdad, hablando eh, un poco más del juego, no tiene mucha más ciencia que eso. En un superviviente, quizás tiene un poco más de complicación, tenés muchísimos mecanismos para poder escapar. Es un juego muy divertido, aunque está catalogado, si no tengo mal entendido, como un juego de terror. A mí personalmente me divierte muchísimo el juego y no me parece tan de terror. Eh, como no sé, podría ser el Outlaws o el Five Nights at Freddy, todos esos juegos así, que ya son más de terror. Este es mucho más cómico, pues hablar con la gente. Es muy, distinto y de verdad que eh, no tiene desperdicio aunque sea que lo no puede. Como pueden ver, estuve teniendo muchísima suerte, o sea, a, a, literalmente a cada lugar que me teletransportaba las habilidades, no sé si encontraba gente, tampoco es que vamos a decir que la gente a jugar es y sí, sí, como decía, sí tiene mucha eh, calidad para jugar eh, me he topado con gente que es buenísima y con Jasons que son muy buenos y que al instante te matan no me metido de las flores, pero en estos momentos son más o menos así conmigo, en mi caso y como pueden ver lo que estaba haciendo es tratar de localizar a, ca a cada uno de los jugadores que faltaban Y muchas veces, cuando estábamos con Jason, si no estás encontrando gente, o inclusive digamos en el tiempo, ir a revisar los medios de escape que tienen, tanto o sea, el bote o el auto. ¿Por qué? Porque comúnmente los oponentes pueden buscar eso primero para escaparse. También tienen la forma de escaparse mediante a policía, llamando a la policía en un minuto que tienen que instalar pero tienen que esperar 5 minutos a la policía y me dio para escaparse en auto un botel ¿Cuál es el problema? que eh, Jason está siempre muy alerta a esas partes no es porque yo lo no haya hecho así sino porque todos los Jason hace, hacen eso porque es la forma más única para la gente Acá como pueden ver, una no, no, chica no tenía de los nervios, literalmente, y, ¿eh? y le bolí la espalda, como es un juego que tiene animaciones muy bugeadas. Ahora van a ver los por de que sí, ¿sí? Pero literal, tiene animaciones que son muy malas y otras que son buenísimas. En general son todas buenas, el problema es que se buguean y quedan horribles. A lo mejor no puedes ver la animación real. Acá lo que empieza a hacer es colocar trampas. ¿Por qué? Porque si me han la gasolina o la batería, pero son dos de los elementos que necesitan para poder hacer arrancar el auto y van no a lograr escapar. Y cuando caen en la trampa me avisan, entonces yo puedo teleportar automáticamente el lugar y buscarlo. Y cuando figura ese pulito blanco, quiere decir que hay gente cerca. En teoría es porque están respirando, entonces yo, yo, no, yo hice un efecto de la respiración. En teoría, creo que es así. Si no, si estoy mal, podríjame. Y no Básicamente, el juego es eso, este chico me quería plantar. Y ya cuando se me Y no me da exactamente no la de aquí. Pero no pudo decidir. ¿sí? Quiso tratar de pegarme, pero no pudo, obviamente. Y lo pateé. o que sea, estará porque no vamos a patearlo, ¿no? O sea, ¿por qué no? Pues bueno, ya seguimos, recorremos los prados de este campo y seguimos buscando a la gente que falta. En estos momentos entré, entré un poco en crisis, crisis, crisis porque no estaba encontrando a nadie, a nadie literalmente. empecé a buscar por todos lados y ni, no los estaba encontrando, ya no, no sabía dónde buscar, no sabía dónde estaban. Empecé a, a moverme, de, a moverme de, de locaciones, empecé a buscar en otros lugares y no encontraba a nadie Hasta que en un momento se me ocurrió la brillante idea de empezar a mirar cerca de la policía De los lugares de escape de la policía, porque había escuchado que llamaron a la policía Y curiosamente no encontré a nadie, lo cual me pareció súper raro Porque muchas veces cuando llaman a la policía se empiezan a acercar a esta parte entonces, es muy común la gente escondida en los árboles y todo eso, que ven con el gole. No sé por qué, no me pregunten no tengo ni idea nada. Y empecé a caminar, a caminar, lindo como un lindo paseo en el campo, así empecé a caminar. Ah, me gustaría, por cierto, que es algo que les quiero preguntar. Si les gustaría, quizás volver a ver una partida de esto. ¿Qué tipo de juego les gustaría que pruebe? Ya sé que es un tipo de juego de Roblox ¿Roblox? de dice así? Bueno, creo que le así Ya el tipo de que pruebe ese juego O uh, vi varios comentarios Y no sé qué van a poder leer, El problema es que cuando jugué Roblox Ya lo probé una vez No me terminó de cerrar el juego El único juego que jugué Y más o menos Un juego, si quiere decir Fue el High and Seek Ay, o quizás sea, solo no se lo con Tony se lo vio venir por No se va a escapar, chicos, Tranquilo Pero bueno, básicamente eso. Me gustaría que me dijeran qué les parece. Si quizás les gustaría a futuro, cuando pueda hacer el gameplay digamos, y hablar al mismo tiempo, si tengo la opción me gustaría que me dijeran el juego de Y si verdaderamente quieren que pruebe El Roblox, que y jugaré quizás alguna una partida de Iron Seed y se las traeré del canal. Ahora, seguramente muchos me pregunten ¿Por eh, qué crees en mi canal? ¿Qué, ¿Qué pasa? Y básicamente me gusta la variedad, me gusta que vean que juego en otros juegos. Bueno, hay cámaras, comúnmente, sepan otros juegos. Y es algo que mucha gente dudaba y que no, no me creía, básicamente. Entonces creo que es una buena forma. Esta chica que no empezó a hacer la... Tu cata comía bajo un árbol y yo estaba literalmente mirándola y la pongo ¿Qué te pasa? Ay, como me pegó con el bate, fue como Te voy a destruir No te la vas a traer por ¿sí? Porque te voy a traerse por atrás día, noche y todos los días de la cinco No sé No sé No sé Vamos a ver que voy a volar O sea, ¿sí? literalmente. Ahí está ya, prácticamente a estas alturas, mi una persona, una, una, una, creo, nada más, una persona que, la, justamente, este chico que se nos escapó previamente. Y tuve la suerte y la casualidad de que deduje dónde podía llegar a estar y encontré la casa al brindito. Y ya en este momento no se va a escapar de mí, ya sabía, yo creo que tenía sumida la muerte, ya sabía, voy a morir a manos de Jay, a la mano de Teddy Pimpollo, chicos, como quieran decirme. A mí todo el mundo le gusta me gusta decirme pimpollo. Ahora vamos a hablar globalmente. Este cosa pensó que yo sería comprando la puerta, pero no. Lo perseguí automáticamente y estás muerto. Pero, y aquí es la forma de matar todas las conocidas, pero era un libro. Pero muy buena, muy buenas juega, así muy original. Y ahí es cuando terminé el momento. Esa es el <tose> es caso es porque dos jugadores anteriores se fueron pero la verdad es que maté a todos. Y bueno chicos, esto <tose> es básicamente el juego. Espero que les haya gustado muchísimo. tanto ¿sí? no poder filmar este video mientras estuve <tose> jugando grabando mi voz. Pero bueno, espero que les guste. Me gustaría que dejarme un like si les gustó que lo compartan si quieren quizás que se entreguen más amigos de estos juegos y que comenten pues sobre todo que es lo que más les doy importancia que les parece este juego. Un saludo gente y nos vemos.